A lo largo de la historia se han hecho muchos juegos, como Chorrocientos, y cada uno es distinto. Hay juegos de plataformas, hay juegos de aventuras, hay juegos de terror, con mejores gráficos, sonido, gameplay o historia. O simplemente juegos buenos y juegos malos. Y la mayoría de las veces todo esto es algo subjetivo que depende de quien lo mire. Bueno, menos los géneros. Eso no, eso es lo que es. Y claro, después te puedes encontrar con juegos que son tan buenos o tan malos en algún aspecto que tienen una opinión unánime. Difícil porque existe Twitter, pero pasa a veces. Y es que la magia de los videojuegos es poder disfrutar de los juegos que te gustan sin que te digan que es bueno y que no. Solo disfrutar de lo que a ti personalmente te hace disfrutar. Como, no sé, puedes entrar en Animal Crossing, Amigo Festival y... hacer lo que sea que se hace en Amigo Festival. Y pasártelo bien, ¿por qué no? Bueno, ha quedado claro el mensaje, ¿no? Bien, dicho esto, voy a mandar este mensaje a la porra. Porque ronda por internet un sistema para descubrir la forma de diferenciar a un buen juego de uno malo. ¿Es en base a la relación duración-precio? ¿Comparando el contenido total del juego? ¿O simplemente por la cantidad de desechos de plantas que puedes conseguir? Nada de eso. Este sistema se basa en... Los minijuegos de pesca. Bueno, para este vídeo va a ser solamente la pesca, porque me conviene. Porque todos los juegos se hacen mucho más llevaderos si entre misión mortal y misión mortal sacas un ratito para ir a por peces que no te van a servir para nada. Que te falta la gorla nada más, vaya. Dejad que cualquier pez que encuentre mi mirada aprenda el verdadero significado de miedo, pues soy el heraldo de la muerte la pesadilla de las criaturas subacuáticas. Mi caña es cierta y firme mientras la lanzo al abismo acuático. Un hombre, ridiculizado por esta tierra indiferente, encuentra consuelo en el mar, mi único amigo. El gusano sobre mi anzuelo, retorciéndose, luchando por superar la inútil mortalidad que penetra en este mundo estéril. Estoy solo, estoy vacío y, aún así, pesco. Épico. Y es que esto es algo sorprendentemente habitual en los videojuegos, presente en casi cualquier género de una forma u otra. Tenemos Fire Emblem 3 Houses, el cual acabamos de enseñar, y me gusta mucho porque la pesca aparece como si tuviera barra de vida. Es un buen detalle, me gusta. En la mayoría de los juegos de Zelda siempre hay alguna forma de pescar. En Ocarina of Time, en Majora's Mask, en Twilight Princess, en Link's Awakening... Una lástima que no se puede en Breath of the... Oh... Supongo que eso cuenta como pescar... Vuelvo a decir, hay muchos juegos en los que se pesca. En todos los Pokémon principales se pesca, por ejemplo. Así que todos los Pokémon son automáticamente buenos y no hay discusión. En Hades puedes pescar mientras intentas escapar del infierno. Como os podréis imaginar, los peces no son especialmente bonitos. Técnicamente se puede pescar en Super Smash Bros. y Ultimate, pero no en el resto de Smash, porque Canela solo está en Ultimate, así que Ultimate es el mejor Smash y punto. En los juegos de Mario no se puede pescar por lo general, pero sí que se puede en Odyssey, el mejor juego de Mario con diferencia. Bueno, sin contar los spin-offs, porque se puede pescar en Mario Kart. Después hay muchos juegos en los que pescar más que algo extra que hacer es algo que puede llegar a ser muy importante. Ya he hablado de Pokémon, por ejemplo, y también está Animal Crossing. Hablo de los juegos normales, no de Amigo Festival. No voy a hablar más de Amigo Festival. En Animal Crossing podemos pescar para conseguir peces que puedes donar al museo y así sentirte importante. O los puedes cocinar en New Horizons, que tampoco te da nada importante, pero oye, cocinas. Después está Minecraft, donde el sistema es muy similar. Te construyes una caña, pescas y los peces que consigues los puedes cocinar solo que aquí la comida es importante, también puedes conseguir otros objetos como libros encantados y también te da experiencia así que pescar es bastante útil, o sea aquí hablo completamente en serio, pescar en minecraft es maravilloso, seguro que hay gente que compra minecraft para pescar nada más, no los culpo. Kirby Pescando No me he olvidado de los juegos en los que no se puede pescar, Hollow Knight es de mis juegos favoritos pero no se puede pescar así que tendré que replantear mis gustos. Outlast es un juego de terror muy bueno, pero no se puede pescar, así que quizá no sea tan bueno. En Undertale no se pesca, creo. En a y no se pesca tampoco, y en Splatoon tampoco. De hecho, no es buena idea que te acerques al agua, no lo hagas. Todos estos juegos son peores que los que ya he dicho en los que sí se puede pescar y los que diré. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Más juegos en los que sí se puede pescar. En Miitopia, una de las cosas que se pueden hacer en pareja es ir a pescar. No controlas a los personajes en ningún momento, pero se pesca. Estos momentos son de los mejores para mí, así que puntos extra. ¿Sabéis dónde se puede pescar también? En la mesa de tu casa gracias a los juegos de realidad aumentada que venían de serie en la 3DS. Literalmente cualquier superficie plana es mejor que Undertale. Puedes pescar en My Sims. En Disney Magical World Disney Magical World Por dios, se puede pescar incluso en Harvest Moon un mundo único Quizá no sea tan malo después de todo Pensad que esta lista podría ser peor Podría estar a Amigo Festival ya, ya paro de mencionarlo Creo que ha quedado claro La pesca es algo habitual en los videojuegos Ya lo habéis visto vosotros mismos ya sea algo importante en el gameplay, un minijuego para despejarte o simplemente algo que pasa porque sí, la pesca siempre está muy presente y es que la pesca puede dar mucha paz. O eso me han dicho, yo la verdad es que no he pescado nunca. Aunque para muchos es un estilo de vida. Y pues nada chavales, solo quería compartir con vosotros esta forma de clasificar a los videojuegos que tiene todo el sentido del mundo, seguro que estaréis de acuerdo porque ¿cómo no estarlo? Así que bueno, voy a ir cerrando el vídeo. Ah, espera, se me ha olvidado mencionar un juego en el que también se puede pescar. Amiibo Fest.